Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz Jueves para todos, con la alegría de sabernos bendecidos por el Señor, de sabernos los hijos muy queridos de nuestro Señor. Vamos a iniciar este día dándole gracias a nuestro Señor. Son tantas las bendiciones que ahora decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy jueves vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. Enseñando en la sinagoga, dijo Jesús a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no quiere decir que haya alguien, que haya alguien visto al Padre fuera del que procede Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Y el pan de la vida. Sus antepasados comieron en maná en el desierto, sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que voy a dar es mi carne para la vida de mí. Palabra del Señor. Sí. Bueno, mis queridos hermanos, de entrada el Señor nos deja muy claro que solo con la gracia de Dios que podemos avanzar y llegar a Dios. es solo con el poder y la misericordia de nuestro Señor es eso. Te basta mi gracia, dice la palabra en otro lugar. Miren que a veces nosotros nos angustiamos y nos estresamos. No quiere decir que ahora dejemos de preocuparnos, no. Se trata de que ahora vivamos en la presencia de Dios, confiados haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, pero también confiados en que es la gracia de Dios la que hace todo en nosotros. Señor, en tus manos nos ponemos. Bendice nuestro día, bendice nuestra vida. Bendícenos siempre, Señor. Amén. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y los bendiga.